Eh, mi proyecto se basaba en reconocer sonidos de calle, eh, sonidos de pues de la calle normales y para esto utilicé pues varios datasets sets y varias librerías. Eh, la idea de este proyecto era pues agarrar el sonido de, de una, agarrar el sonido pues de la calle, guardarlo transformarlo, meterlo a una pues la red neuronal que se vuelva a transformar y que se etiquete dependiendo de la predicción que se hizo eh, entonces pues eh, ahorita les voy a explicar cuáles son los tres datasets que utilicé el primero fue y el más importante fue el Urban Sound 8K que pues tiene 8000 sonidos de 4 segundos o menos que pues incluye 10 clases que pues aquí están las 10 clases por si las quieren ver. Las, uh -huh. pues todas son importantes. Y la undécima clase que la creé con este, estos dos datasets que son el Isolated Urban Sound y el City Sounds 2017, que básicamente son todos los sonidos que no están incluidos en, bueno, algunos sonidos de calle también que no se han incluido en estas 10 clases para que se tomaran como sonido de fondo. Por si, o sea, sonaba alguno de esos, algún otro sonido que no llegaba a reconocer de esas 10 clases, que se metiera en la undécima clase. Eh, bueno, aquí están algunas de las librerías importantes que utilicé, que pues la, con respecto al audio, la más importante fue Librosa, que fue la que me permitió hacer el, el análisis del audio, y el Sound Device, que fue la que me permitió grabar el audio. Y pues nada, aquí hay un poco la explicación de cómo fui creando... Como fui haciendo las cosas, que pues voy a ir pasándola rápido para que nos dé tiempo de ver todo. Eh, básicamente, estas son dos funciones que utilizan la librería Librosa y un CSV que tenía el dataset de Urban Santo 8K para cargar cada, una de las, eh, cargar cada uno de los audios y etiquetarlos. Ya una vez eh, etiquetados y transformados, que es lo que hace esta función de extractor. Eh, lo que se hace pues ya se crea el dataset y se divide entre X y Y y hacemos que la Y sea categórica con un, un pandas.getdummies para poder hacer el ejercicio de clasificación de multiclase. Eh, ahora pues yo entrené dos modelos de Machine Learning clásico. El primero fue el Random Forest Classifier y el neighbors Classifier. Que pues en el random forest, el F1 score pues me dio 0.78, que no está mal. Y en el micro y en el macro me dio 0.74, que pues es una métrica que nos dice que el, la, el modelo pues aprendió, reconoce pero pues para mí yo prefería pues algo más certero y pues aquí nada más hice un cross validation para que Revisar si las métricas eran pues nada más de la distribución del dataset o era pues que, que ese fue un puntaje muy alto. Y pues sí, efectivamente. Eh, ahora pues utilicé el Carnivores Classifier para hacer eh, lo mismo básicamente y este nos dio unos resultados más óptimos con un macro de 0.83 en el F1 score y un micro de 0.85. Eh, que pues está mucho mejor y pues en el, en el cross-validation también veo que las métricas andan parecidas entonces pues este sería el modelo que hubiera escogido si no fuera porque existieran las redes neuronales que pues yo utilicé un modelo secuencial con tres capas de 750 neuronas y pues la salida de 11, pues las 11 categorías y utilicé el, el, el tipo el loss el categorical cross entropy y el adam optimizer para este ejercicio de eh, clasificación y pues eh, después de eso nada más entrenar el red neuronal que eh, con 85 epochs llegó a pues tener un accuracy de 0.89 y pues ya poniendo a prueba eh, con el con el el predict del x test pues podemos llegar a tener un accuracy de 0.94, pues que eso está muy bien. Aquí son las tres funciones que utilicé para grabar, guardar y reproducir el audio. Y ahora les voy a contar un poco sobre las complicaciones que tuve al realizar este proyecto. Eh, las complicaciones que tiene el modelo: eh, el modelo, pues los audios son cortos, como pueden ver, bueno, como dije antes. Eh, los, la mayoría de audios dura cuatro segundos o menos, entonces pues eh, como son audios cortos, pues yo siento que con audios más largos y con más, eh, con más audios podría ser un entrenamiento más a fondo. Y también es que hay sonidos parecidos, por ejemplo, hay sonidos de balaceras que pues eh, son similares a un taladro, entonces pues puede llegar a equivocarse el modelo. Entonces y también me gustaría tener más más clases para identificar eh, nuevos ambientes que exactamente eso es como una de las cosas que quiero eh, desarrollar a futuro, que es implementar nuevos audios para poder tener un modelo más optimizado y que pueda predecir de una forma más eh, pues correcta y también implementar nuevas clases para que pueda eh, reconocer nuevos ambientes como lo puede ser no solo sonidos de calle, sino también sonidos dentro de una casa, sonidos pues más concretos en situaciones que tal vez se necesiten. Y pues eh, en la web también tuve un, un problema, entonces pues arreglar ese problema en la web. Y nada, eh, aquí nada más pues la instalación y el, el, cómo funciona el Docker para desplegarlo. Ahora voy a enseñarles lo que es mi Streamlit, que básicamente es cómo despliego el, el uso del, de la red neuronal y donde podemos hacer predicciones a tiempo real. Aquí pues está la misma explicación y, y un, un breve eh, información. Y aquí básicamente es donde vamos a poner a prueba el modelo con audios ya pregrabados, porque obviamente aquí en mi casa escuchando mi voz, pues no es lo mismo que ya un audio ya escogido mío, como lo puede ser este, que es el sonido de un carro, que pues si sí, sí, hice bien el compartir aquí deberían estar escuchando el audio del carro. Son sonidos de pitido de carro, pues si alguien me puede confirmar que se escuchó el pitido, pues mejor. Sí, se escucha, se escucha. Ah, gracias, gracias. Y pues a la hora de hacer la predicción eh, nos predice correctamente que esto es eh, un pitido de carro también eh, tengo otro audio por aquí que es el sonido de una calle eh, pues es el sonido nada más bulla en general, no es como un sonido específico es una bulla en tambores, bulla y pues a la hora de hacer la predicción nos dice que esto es sonido de fondo entonces eh, pues esto está muy cool, pero también se llega a equivocar que esto también pues eh, es importante a veces se llega a equivocar el modelo por ejemplo, este es un sonido de una sirena que está etiquetado y cuando hace la predicción se equivoca y dice que esto es eh, taladreo. Entonces, pues eh, el modelo funciona y la mayor parte de las veces pues eh, lo pega, pero hay otras que no, cuando hay sonidos similares que pueden llegar a parecerse a otro. Y pues ahora tenemos las Live Predictions, que esto es como la parte más, bueno, la, lo que a mí más me gusta, que es básicamente la entrada del micrófono en vivo eh, aquí en este momento se está grabando mi micrófono yo hablando básicamente son 10 segundos de yo dialogando lo que esté pasando si, yo estuviera, pues, si estuviera pasando un sonido de calle pues se grabaría y pues dice que soy un, un, un pitido de carro porque pues eh, las voces no están eh, no hay una categoría de voces entonces normalmente cuando yo empiezo a hablar eh, pues dice que eh, falla básicamente porque la idea es que reconozca sonidos de calle dentro de las clases y pues aquí puedes, puedes descargar tu, tu audio por si quieres utilizarlo para lo que quieras y aquí sería básicamente eh, si quieres grabar ya en tiempo real, básicamente entonces aquí va a ser eh, los primeros 10 segundos, va a agarrar el, el sonido del micrófono Va a agarrar el, el sonido de pues ahorita mismo del, del micrófono, que curiosamente ahora sí pegó que mi voz es eh, sonido de fondo, como digo el, el, el modelo a veces se equivoca, a veces sí llega a entender de que mi voz es solo sonido de fondo y pues aquí va a seguir haciendo las predicciones, va a seguir haciendo las predicciones hasta que yo le diga que ya no quiero... Más predicciones. Igualmente podemos escuchar los audios ya en tiempo real. Sí, sí, que bueno, un poquito de vergüenza de escuchar mi voz, pero eh, aquí pueden escuchar básicamente lo que, lo que yo, las predicciones en tiempo real y pueden ver la, las predicciones que está haciendo el, el modelo. Y pues nada, este sería mi proyecto. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta.